Sentirse libre, recorrer kilómetro tras kilómetro para alcanzar una meta es lo que llevan en mente los amantes de la adrenalina sobre dos ruedas, los motociclistas que sin importar las condiciones de clima recorren miles de kilómetros en busca de nuevas aventuras y al final la satisfacción de haber llegado a un nuevo punto. Hugo Jaramillo es un aficionado a la travesía en motos. Ha recorrido gran parte de Sudamérica. En sus viajes figuran países como Chile, Argentina, Perú, Brasil y el mismo Ecuador. Conocimos con él algunos lugares en fotografías. Su primer viaje en una moto fue al oriente ecuatoriano. Bajamos por Lojas, Zamora, subimos Gualaquiza, Macas, Cuyo, a salir a Baños de Ambato y regresar. Esa fue la primera experiencia en carro. Algunos motociclistas hacen estas travesías solos Pero Hugo Jaramillo lo hace en grupo Acompañado de sus amigos y esposa Hemos hecho un grupo porque en esa parte, es parte que Hay que tener mucha afinidad entre las personas Es ir a convivir, a compartir semanas o más tiempo Entonces necesita tener mucha afinidad eh, Jaime Ríos, eh, Leonardo Ríos, Patricio Ordóñez con sus esposas, porque, vale aclarar, hemos dedicado estos últimos años a andar en parejas andamos con las esposas. Al término de un recorrido, es momento de un descanso, para emprender una nueva aventura a través del mundo. Hugo en los próximos días pretende recorrer Norteamérica. La meta que vamos a hacer en este mes de abril que viene es a Estados Unidos, alquilando motos allá. Alquilamos las motos Golden, las 1800, que son muy cómodas, y vamos a hacer el noroeste de Estados Unidos. La idea es visitar principalmente los dos parques nacionales que tiene, el Parque Nacional de Yellowstone y el Gran Cañón del Colorado. Lógicamente hay que pasar por San Francisco, Las Vegas, Los Ángeles, Sidney City, que son las ciudades que visitaré. Esa es la meta a futuro. También nos contó de su viaje a la República de Argentina, al lugar denominado El Fin del Mundo. Les comentaba el viaje que hicimos en el mes de diciembre del 2008 a enero del 2009. El motivo era ir a ver la competencia del Dakar que se efectuó entre Chile y Argentina. Y posteriormente, luego de ver ya en la ciudad de Puerto Madryn, y Dakar, avanzamos hasta Ushuaia. Es la ciudad para mí la más turística de Sudamérica. Es el eslogan de la ciudad que es el fin del mundo. Es la ciudad más austral del mundo y de eso se aprovechan los argentinos para explotar el turismo de la mejor manera. La visión de la moto, tú mismo le. Impulsivo quiere la velocidad, pero hay que comprender que en un viaje largo hay que frenarse uno mismo, porque cualquier accidente, cualquier cosa, se acabó el viaje y no solo puede ser de uno, sino se acaba el viaje de todo el grupo. El, lo que más me impresionó el viaje este que hicimos a la Argentina es visitar el Gracia Perito Moreno. Está junto a la ciudad de Calafat, otro lugar turístico de Argentina. E hicimos un trekking, que es caminar sobre la nieve. Los guías te colocan un gran pones y uno hace un recorrido de unas dos horas por la nieve. Y ahí se ve la majestuosidad de, de los glaciales, Y asimismo la preocupación de cómo están desapareciendo día a día. La, el, todo esto está bien regido la, el control ambiental que hacen el, al, al turismo, porque el turismo es de miles de personas al año, y hay que ir con la mejor concepción de darse cuenta en el mundo que vivimos y que hay que conservar para, para nuestros hijos y nuestros nietos. Ese sería el mensaje para quien quiere visitar.